En directo desde Murcia, ducentésimo décimo día consecutivo de protestas. En las vías, en el paso nivel de Santiago el Mayor. Otra noche más, otro día más. 210 días, prácticamente siete meses. Comenzó el 12 de septiembre, en dos días, 12 meses. ...siete meses cumplidos, siete meses... ...ahí vemos... ...la catastrófica pasarela... ...para... ...cruzar el muro de la vergüenza... ...custodiada como cada noche... ...por la Policía Nacional... ...a un lado los agentes... ...y al otro lado, en esta plaza... ...ya conocida plaza de soterramiento... ...este cruce de calles... ...las gentes... Gen ...agentes y gentes, cada noche... Yo me incorporo ahora, pero aquí la gente se ha ido incorporando a partir de las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde, cuando lo, los vecinos tienen convocada esta concentración diaria. Los martes la tiene convocada la plataforma, pero el resto de los martes, el resto de los días, es la gente. Y claro, ¿Por qué digo el resto de los martes? Porque un día, el 12 de septiembre, martes, la gente dijo que todos los días sería martes. ...todos los días sería martes, todos los días a la calle... ...a las vías y así está siendo... ...así está siendo, la gente no quiere muro... ...no quiere vivir encerrada, aislada... ...está siendo ninguneada, despreciada, criminalizada... ...por los corruptos que los están encerrando... ...esto afecta a más de 200.000 personas... ...un muro en España, año 2018... ...próximo año 2019... ...se celebrará el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín... ...y en Murcia, si no se impide, no se remedia... ...nadie obliga al gobierno a tirar el muro construido... ...y a no continuar con el muro... ...habrá un muro en Murcia, un muro en España... ...tanta gente, tantos partidos que están con la unidad de España... ...y la unidad de Murcia, no interesa la unidad de Murcia... ...no interesa la unidad de Granada que está, que está... ...está partida... ...no interesa... ...y Valladolid... ...también, otra ciudad partida ya... ...hace ya... ...muchos años... ...pues la gente en Murcia... ...no va a detenerse, no va a parar... ...la gente va a seguir aquí... ...todo el tiempo que haga falta... ...todo el tiempo que haga falta... ...esto hay que compartirlo... Sí. ...si lo ves por primera vez... ...tienes que compartirlo... ...y si no, también... ¿Eh? la gente somos los medios... ...y no esperemos que los medios hagan... ...lo que nosotros no hacemos... ...por tanto hay que compartirlo... ...dicho esto y dando la bienvenida... ...a todas las personas que lo veis por primera vez... ...sobre todo a las personas que lo veis en repetición... ...que son muchísimas personas... ...aquí pues tenemos ya nuestra gran familia... ...está José, Francisco... ...José Nicolás, José Luis... ...Ana, Inma, ...que de nuevo está aquí como cada día... ...Marcos... ...Alejandra, Félix... ...Lulú, Mari Carmen, Fede... ...Sergio que también se nos incorporará... Eh, ...seguramente en no mucho tiempo... ...desde, desde Costa Rica... ...Antonio, bueno... ...tantísimas, tantísimas personas que estáis en directo... ...cada día soy ya... ...unos revoltosos huertanos más... ¿Eh? por protagonistas de, de esta revuelta de la huerta, esta historia viva que se está que se está viendo en España, ¿eh? historia viva Eva que está ahí también ahora, saludos Eva hoy Eva no baja ayer bajó Eva Eva está en las vías, está en casa, en Periscope, está también en todas partes. Eva, bueno, hoy no bajas, cada problema. Saludos también a toda la gente de Barcelona, Cataluña, que se irá incorporando poco a poco. Alguna ya está ahí conectada. Morbani desde Murcia, un altranid más. No abulem muro. No bolé muro, ¿no? No bolé muro. No queremos muro. ...vamos a ver... ...si los vecinos... ...si los vecinos nos van contando... ...lo que va sucediendo... ...por aquí... ...aquí vemos ahora pasar a Joaquín Sánchez... portavoz la de plataforma... ...de la plataforma... ...de afectados por la hipoteca... ...vamos a ver... ...y... ...vamos a ver... ...ahora... Nos van a contar los vecinos su experiencia estos días y la lucha que están llevando a cabo. Desde Tarragona en carne. Así es, no vamos a ceder. Los murcianos y las murcianas nunca se rinden. Bueno, para quien no lo sepa Estamos en Murcia Los vecinos de Murcia llevan ya 210 días Manifestándose en contra de que pongan un muro Que partirá la ciudad de Murcia en dos Ese muro es debido a la llegada del ave en superficie A la llegada del corredor mediterráneo Los vecinos están en contra de que Pase la en superficie por en medio de la ciudad Con un muro, con una catenaria De 25.000 metros a 80 centímetros de casa Colegios e institutos Están en contra De que llegue el corredor mediterráneo por en medio de la ciudad Que el corredor mediterráneo es un tren De mercancías de mercancía entre otras peligrosas Los vecinos llevan ya casi 20, que llevan ya casi 30 años luchando Luchando en contra De las vías que por en medio De la ciudad, que supone una barrera física Para toda la ciudadanía ...los vecinos llevan ya casi 30 años... ...pidiendo el soterramiento de las vías... ...y esta es la noche 210... ...aquí estamos, en directo desde Murcia... Venga, ...vamos que... ...os van a comentar los vecinos, las vecinas... ...de primera mano... Os van a comentar esta lucha que ya lleva casi siete meses. Vamos a darle la voz a la gente, porque la gente somos los medios. A ver, venga. Perfectamente. Perfectamente. La gente más de detrás porque no sale todo el mundo en el plano. Ahí estamos. Ahí estamos. Espérate. Ahí. Entonces, a ver, la entrevista la haces tú, Dani. Venga, venga. Dani, espérate. Que... Venga, que sí, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, medios. Dani, ¿dónde está Dani? Ven, ven, ven. No, a ver, una cosa. A ver. Vamos a ver, vamos a comentarle. Decimos nuestro nombre, ¿no? Soy Carmen Tal, soy Y vais a comentarle a la gente esta lucha que llevamos aquí, que son ya, hoy se cumple 210, son 10, 210, ya son 7 meses. Explicarle a la gente que estamos aquí tanto, tantos días. ...y comentarle cómo ha ido el fin de semana. Muy bien. ¿Vale? Entonces, primero... ...Primero, Dani, Dani, os va a hacer las dos preguntas... ¿Qué? el fin de semana y luego todo eh, todos estos meses. Comienza por Carmen, venga. ¿Cómo te ha ido este fin de semana? Buenas noches, Carmen. ¿Qué te ha parecido? Buenas noches, Dani. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy contenta. Gente muy buena... ...y gente pacífica como nosotros... ...pacífico... ...y me alegro mucho que no haya pasado nada... ...porque Bernabé... ...se ha comido todo lo, todo lo que ha preparado... ...se lo ha tragado... ...me alegro muy bien... ...gente muy buena, muy buena... ...y gente como nosotros... Buenas noches, ¿tú, tú cómo te llamas? Yo me llamo Santi... Buenas noches Santi... ...y a ti qué, qué te ha parecido este fin de semana... ...ah, estupendamente... ...muy bien, la gente muy bien, muy amable... ...y vamos, y aportando lo que estamos haciendo aquí... ...en los 210 noches que llevamos... Y, ...y bueno, pensamos que esto tenga una solución... ...porque no lo vemos correcto que pase esto... ...aquí en Murcia, que la gente no apoye lo suficiente... ...como para que esto no se haga... ...porque esto es una injusticia, bajo mi punto de vista... ...y los, y de, y los que estamos aquí... A ver si se puede hacer de alguna manera que esto se arregle. Vale, pues muchas gracias Santi. Y buenas noches. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Carmina. Buenas noches, Carmina. ¿Y noches. ¿qué, qué te ha parecido a ti este fin de semana? ¿Cómo, cómo lo has vivido? Este fin de semana creo que ha sido precioso. De verdad yo felicito. Mira felicito a todos mis amigos y, y compañeros de aquí de, de que siempre acudimos todas las noches ya las vías. Los felicito por esa noche tan preciosa. Pero es que también una felicitación muy especial para todos. ...esas personas que han venido aquí a apoyarnos... ...todo eso que tanto, que tanto psicosis se creó... ...pensando en que esto no sé lo que iba a ser... ...que se, iba a Murcia, se iban a comer Murcia, no sé de qué modo... ...pero yo una felicitación para todos ellos... ...porque los lo más pacíficos, los más humanos... ...las personas tan agradables... ...y que ellos se han ido muy contentos... ...y nosotros también nos hemos quedado muy contentos... ...porque ha sido... Una convivencia pues, de amistad, de pasarlo bien y de saber y estar de saber y estar ante esta situación, ante este problema, tomar conciencia de este problema que estamos teniendo. Vale, muchas gracias. Buenas noches, ¿tú cómo te llamas? Juani. Buenas noches, Juani, y, y lo mismo que, que hago a tus compañeras. ¿Qué, qué te ha parecido este fin de semana? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido? Excepcional, excepcional. Lo primero, un saludo a todos ellos y muchísimas gracias por acompañarnos. ...y que te diga, pasamos un fin de semana excepcional... ...muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito... ...una convivencia muy buena, una convivencia muy buena... ...¿Cómo, cómo te llamas tú? Loli Buenas noches Loli, ¿y algo más que añadir a lo que, a lo que han dicho? Pues nada, yo me quedé alucinada porque como nos habían metido tanto miedo... ...pues fue espectacular, vamos... Un ...pacífico todo, muy amable todo el mundo... ...ellos no hablaron nada de ellos, solo apoyándonos a nosotros... Una cosa que no esperábamos, que ha dejado a mucha gente en mal lugar por meternos tanto miedo. Y le mandamos un saludo muy le mandamos un saludo, un saludo y un, gran un gran abrazo gran inmenso, gran inmenso, muchas, sí, muchas. Mucha, mucha, sí. Se lo tienes que pasar a ellos, eh este saludo que nosotros de verdad, de verdad lo agradecido y lo contentos que hemos quedado con su presencia y de ser una persona tan solidaria ante lo que nosotros estamos viviendo no aquí. Problema, muy bien, otro gran problema, hasta el muestro que tenemos aquí detrás. Entonces, una abrazada pa, para los compañeros, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y sobre todo, también tengo que decirte una cosa, que yo para tanta gente que han estado así tan preocupadas por esa avenida, para que ahora ellos vean que aquí lo que hay son gente muy pacífica, gente muy humana y gente buena, que no pretendemos de armar ningún espectáculo ni pretender hacer, hacer ninguna alarma social como se, tenía, como, vamos, como se tenía anunciado más o menos. No tenían por qué reforzar ni policía ni nada, porque aquí no hacía falta todo eso, porque no se pretendía nada mmm, que, que, que se saliera de lo normal, de, de, de ser cívicos como somos aquí en, en las vías. ¿Vale? Ya está. Vale, pues muchas gracias, vecina. A este señor que amigo nuestro también. Venga, vamos a ver. Buenas noches. Buenas ¿Cómo, noches. ¿Cómo te llamas? Juan Antonio me sigue? Vale, Juan Antonio. ¿Y tú has estado este fin de semana por aquí? ¿Cómo, si es así, ¿cómo, ¿cómo ha vivido el ambiente, el tiempo que has estado? ¿Cómo, cómo lo has visto tú? Ah, pues muy bonito, la soledad de los pueblos. Pues me gusta. Y me hubiera gustado estar más tiempo, pero he tenido que hacer otras cosas también. Cuando he podido, he venido. Y muchas gracias a los catalanes, a los andaluces, a Valladolid, a toda la gente que ha venido de fuera. Aquí. Pues aguantando el tirón y esperando que no haya muro. Vale, muchas gracias Juan Antonio. Pues hasta aquí los testimonios de los vecinos sobre este fin de semana. Gracias. Todo tuyo. Buenas noches, Ismao Ya aquí estamos, Murcia ya, 210 noches seguidas. 210 noches seguidas que los murcianos salen a reivindicar una, una ciudad unida, una ciudad sin muros, una ciudad con el tren soterrado, sin barreras físicas que impidan el normal, la normal movilidad de los vecinos y las vecinas que habitan en, en esta ciudad. Buenas noches, buenas noches, Una, un abrazo a Girona. Si sí, ese uno, el pueblo unido jamás se le ha vencido uno de los mensajes con el que nos quedamos este fin de semana. Uno de los mensajes que nos, nos han demostrado nuestros compañeros de fuera de toda la península que, que han venido este fin de semana hasta aquí, que el pueblo unido jamás será vencido. Sí, como bien decía nuestro compañero de Cataluña, les carrer serán siempre nos tres. Sí, normal. Sí. Buenas noches Nuria Y aquí como toda la noche A un lado La gente Y al otro lado los agentes, sí, fue la verdad, fue muy bonito, fue la, un triunfo, le callamos la boca a, a mucha gente. Sí, Santi, soy, soy Dani, y aquí estoy mostrando uno de los motivos por los que llevamos aquí 210 noches, que es la pasarela, la pasarela que han instaurado junto al paso a nivel de Santiago del Mayor. Aquí podemos ver, son los tramos, hoy estamos, estamos de noche, no, no se puede ver, pero son cuatro tramos que en total hacen 50 escalones. Eh, primero dos tramos, luego un descanso, y luego otros dos tramos que ya... ...nos da acceso a la, a la pasarela... ...son 30 metros para luego cruzar al lado norte... ...y en el lado norte no, no hay tramos, ...es todo en pendiente para abajo con escaleras... ...sí es una vergüenza lo que han colocado aquí... ...para los barrios los barrios del sur... ...y como siempre, los intereses no de la gente... ...aquí se está demostrando que poco le importan las personas... Se está demostrando que los intereses son los monetarios, como se lleva viendo ya desde hace tiempo. Vamos el relevo a Dani. Aquí se está cociendo algo, ¿eh? Aquí yo me voy, yo no sé lo que pasa. Aquí están juntando las cabecitas. Uh, uh, uh. Aquí algo está pasando, ¿eh? Uh, aquí algo está cociéndose. Cuidado, cuidado, cuidado con la gente. Esto lo ven por ahí y esto mañana sale, mañana sale. ...en la prensa podrida sale esto mañana, ¿eh? ...diciendo que aquí estáis ...haciendo algo... ...vaya tela, vaya tela... ...mira, Aurora... ...está aquí diciendo... ...ya están ahí todas mis amigas... ...se nos ha conectado Periscope, Aurora... ...venga, Aurora... ...es la Aurora... ...te queremos... ...ahora te llamo... ...te queremos Aurora... ...que bien... ...que esté Aurora ya en Periscope... ...hola Susana... ...ahí, ahí... ...venga... ...seguís cociendo que se os quema lo que estabais cociendo... Seguid cociendo, venga, que se os quema el trato. Hace frío, estamos aquí. Sí, sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Venga. ¿Qué me dice Antonia? Cuidado con la gente que lleva aquí protestando. ¿eh? Tenemos que contratar a un psicólogo para que nos asesore a ver cómo subimos las escaleras. Sí, eh, y un parapsicólogo, porque eso tiene sí, que ser algo esotérico. Para que nos vaya mentalizando, porque eso no hay quien lo suba. De luego, Antonia. Eso es lo que estamos hoy haciendo. Venga, venga, mira a ver, mira a ver. ¿Eh? Aurora, se te echan falta por aquí también, ¿eh? pero me alegro mucho de verte en Periscope. 210 días seguidos de protestas en Murcia, 210 días seguidos. ¿Eh? Aquí tenemos a otra gran familia de esta gran familia, los Vidal. Los Vidal también aquí. 210 días. Bueno, espero, Aurora, que tu marido esté algo mejor, dentro de lo mejor que pueda estar. ¿eh? Mi deseo. Bueno, Joaquín. Madre mía. Joaquín ya camina sin muleta. Un día de esto vuela. Joaquín va caminando sin muleta. Un día de esto vuela. Bueno, aquí vecinos están comunicándome que están intentando publicar tweets y no les deja, ¿eh? Les sale error. <ríe> les sale error. Así que vamos a compartir, ¿eh? Varios vecinos están intentando compartir tweets y no les están dejando. Así que vamos a compartir, podéis compartir esta URL, la dirección del Perisco, dentro de un tweet propio pero aquí hay vecinos que me están diciendo que están compartiendo y está saliendo un error yo insisto que es muy importante compartir ¿eh? es muy muy importante hay veces que twitter pues, por diferentes motivos puede eh, hacer que ¿sí? que los tuits pues pase un tiempo sí ah, porque hay, hay veces José antonio que cuando se envía mmm, ...cuando se envían varios tuits... ...twitter pues... ...es como que te pone en, en una cuarentena temporal... ...pero muy muy breve ¿no?... ...puede ser de minutos... Y, y, ...y entonces no te deja enviar tweet. ...hay veces que variando... ...alguna palabra o alguna cita... ...si tienes alguna mención... ...sí que deja... Su, ...sucede en ocasiones ¿eh?... ...sucede en ocasiones... ...es una manera... ...yo entiendo que, que es una manera que... ...que hace Twitter para que la gente desista, ¿sabes? Para también in, intenta eh, reconocer que haya un uso indebido de alguna cuenta... y ...sabes, no nada que sea voluntario, algo... Bueno, zombie. nada que sea, digamos, una, una mano humana... ...pero que sí que eso muestra que hay vecinos aquí, vecinas, que en un momento dado... ...pueden querer compartir y no puede... ...entonces... ...tú que estás ahí... pues Antonio comparte cada noche... Y, ...y también pues el resto ¿no?... ...Nuria, Marco y tantísimas personas... ...pues es muy importante ¿no?... ...compartir y sobre todo con, con un tuit propio ¿no?... ...en el que decís lo que pensáis de esto... ...en el que... ...además de hacer RT pues... De, ...del tuit... ...mencionáis, oye pues... ...mandáis un mensaje de ánimo... ...decís, oye mirad los murcianos que llevan ahí... La murciana, 210 días seguidos, 210, y no para, y continúa, y le ponéis el periscopio. También hay vecinos que tienen la cuenta hace no mucho, eh, porque se han puesto en Twitter a raíz de, de, de, de no querer un, un muro en la calle, en su barrio, y entonces sus cuentas, pues eh, no tiene... O sea, son más fáciles de que pasen cierta, cierto bloqueo por parte de Twitter, ¿no? Que los lo suele hacer a veces, para, al principio, cuando te creas una cuenta, pues más que nada para identificar si tu cuenta es un bot, es un, una cuenta automática o eres un, un ser humano. Es decir, nada del otro mundo, pero sí que pues, suficiente para que algunas personas se desalienten también y no compartan, ¿no? Entonces, vamos a compartir, que aquí ya veis... Eh... Todas las noches estamos en las vías, ya a esta hora la gente, mucha gente ya se está marchando, He incorporado tarde, pero suficiente para que podáis compartir un rato con toda esta gente que está en las vías, con nosotros y que mantengamos viva esta llama de, esta llama de la dignidad, ¿no? esta llama de la dignidad que debe acabar con el muro de la vergüenza, el muro de la vergüenza. ...aquí los Vidal se están partiendo de risa... ...esta gente... ...¿quién está pasando hoy aquí?... ...no nos lo están compartiendo... ...se están partiendo de risa esta gente... ...gente, ¿qué os pasa?... ...¿qué os pasa?... ...vamos a ver, vamos a ver esta gente... ...buenas noches Zagales... ...Zagalicos Carlos... ...madre mía, a Mariano le no ha entrado la risilla... ...y ya, madre mía, Mariano... ...Mariano... ...Mariano le no ha entrado la risilla... ...bueno, y claro, Mariano ve a Rosa... ...Rosa ve a Mariano... ...Maricarmen ahí segundo plano... ...Loli llorando de la risa... ...y se ha armado, se ha armado parda... ...la han liado parda aquí... ...Los Vidal la han liado parda... ...es que... ...claro, fijaos... ¿eh? Se, ...aquí luchamos... ...contra el muro hasta con la risa... ...aquí con todo... ...con todo, eh... ...eh... ...a ver, Loli... ...vamos a ver... ...entre lágrimas... ...cuéntame Loli... ...entre lágrimas... ...mira, esto es... Eh, Sonrisas y lágrimas, Loli. Dale las gracias a, a los catalanes, que fue, fue un día maravilloso. que cuánto mérito tiene? No dilio, el venir desde allí. Nosotros fuimos a Madrid, pese a que la marcha era nuestra, ¿no? Era de la gente de aquí. Y fue una paliza, ¿eh? Te ha pesado, pues imagínate. Y está más cerca, ¿eh? Madrid está más cerca. Yo he ido a Barcelona y es una paliza, ¿eh? Yo cuando estaba allí en Barcelona viviendo me decían, ¿por qué no vienes más a Murcia? Digo, ¿por qué no vienes tú más aquí también, sabes? Eh, que es una paliza. Sí, es una paliza. Entonces tiene un mérito, muchísimas gracias. Ha sido una noche, un día inolvidable, que pasará la historia. A pesar de mucho de lo que decían, va a pasar la historia y ya está. Pues darle las gracias, sobre todo eso, muchísimas Nunca se lo vamos a poder agradecer, vamos, como se lo merece, Pues muchas gracias que les demos. ...y luego que siguen estando en internet y compartiendo... ...están difundiendo muchísimo... ...están difundiendo tanto la gente de Cataluña... ...como la televisión de Cataluña... ¿eh? no sé si habéis, habéis visto el reportaje... ...entra aquí, entra en el cuadro, venga... ...el programa... ...bueno yo no lo he visto en televisión... ...me lo han mandado, pero he visto el programa... ...que digo, parece mentira... ...que un programa de ellos nos dé esta cobertura... ...y enseñe cosas que han pasado aquí... ...que aquí en nuestra región... ...ni a nivel nacional, ni en nuestra región se ha visto... ...y lo tengamos que ver precisamente con, en catalán, escrito en catalán. Se, se, se pusieron ahí lo de preguntas frecuentes en, la, en, en las vías... ...y sin sensacionalismo de ninguna clase. De ninguna clase. Además, ¿Eh? yo, yo he escuchado a mucha gente y decía esto va a ser no vea, son unos tal... ...que van a venir con... pues me quedé asombradísima, de verdad. Mm. Eh, además, admirable, además con fuerza, con diciendo no quedaros ahí... ...vámonos hacia, hacia, hacia adelante, ¿no? Que parece que nosotros no tenemos miedo ahí no ahí pegado a... A, ...a la policía y ellos no, ellos sin miedo, adelante... ...si no estábamos haciendo nada malo". Pero la TV3, que evidentemente... ...cada televisión autonómica tiraba lo suyo, ¿no? Eso ahí está claro... ...pero yo que he estado allí... ...y que no puedo decir que TV3 sea absolutamente imparcial... ...pero tú comparas con Telemadrid, con Canal Sur... Ya no te digo si metemos en el saco a las 7, que eso da vergüenza hasta meterla en un saco de, de, de televisiones autonómicas. Claro, no tiene nada que ver. Los contenidos de, los contenidos son de mucha calidad. También se nota que la TV3 lleva décadas, lleva muchísimos más años. Aquí, cuando nosotros estábamos con la 1 y la 2, eh, en Cataluña ya estaban con, con la 3. ¿no? Entonces, se, se nota. ¿no? También los medios de comunicación... Creo que Radio Nacional, también surgió Radio Barcelona o, o la cadena SER, Radio Barcelona, es decir, que se nota bastante, ¿no? La gente ya tiene el oído hecho para otras cosas, la vista, está más educada para otras cosas. Y se puede ver en los contenidos, los contenidos se pueden ver. Y aquí estos días han estado tanto el diario Ara, eh, Cataluña Radio, la TV3, vamos, ya quisiéramos que, que, que los medios de aquí hicieran algo... Un relato, un relato simplemente sin, sin, sin contaminar nada. Sí, ya te digo que yo lo que me he quedado sorprendida es ver esas imágenes que nosotros las tenemos en nuestra retina porque las hemos vivido aquí, ¿vale? Incluso la policía gritando a la gente, que en nuestra propia televisión no lo hemos visto. Y lo he tenido que ver en un programa en catalán. Por lo cual le damos las gracias. Sí, que, era, que ha sido muy extenso. Y un problema tan, vamos, de, de un barrio eh, en una ciudad, en una en una como Cataluña, en un, bueno, en una ciudad, Barcelona, Cataluña. Y, y, lo, ...y lo pone eh, muy extenso, es decir, que fíjate que a ellos se supone que no les in, debe interesar... Y da, ...pero se preocupan, lo pone, se solidarizan con nosotros y, y eso. Claro, es, que, claro, es que en Cataluña también el comprobar que no solamente allí está habiendo represión... ...que la represión es en cualquier sitio que, que se proteste, porque ahí también llega un momento... ...que alguna persona en la familia... ...pues puede hacerle ver al otro, oye mira, déjate de protestar... ...que, que, que tú también estás siendo aquí la oveja negra de la familia, ¿no?... ...entonces, al final la gente también se siente mal... Igual que aquí habrá gente que diga, mira, no vaya a las vías... ...que luego te multa y la culpa es tuya, ¿no?... se acaba, en el mismo entorno social, acaban culpando al que sufre, ¿no?... A, a, al, que, ...al que lucha, entonces claro, que vean que hay otros pueblos... ...que están luchando y luego, encima, 210 días, o ...en Barcelona ahora mismo allí en Cataluña... ...tiene artículos que dicen Murcia lleva 207... ...otro, otro, Murcia lleva 208... ...o sea, están informando prácticamente diariamente... ...y claro, eh, es impresionante, es impresionante. Lo de, lo de Ana que, que decían que, que incluso creo que era Aliante, que, ...que lloró viendo viendo con lo que lo que le pasa lo que pasa con ...y, y, y se internecen de ver a una persona tan mayor... ...como lucha y tal, cosa que aquí... Eh, ...luego luego dirán, mira, están abusando de la persona de, de Ana... ...poniéndola para ver si así estamos... ...yo qué sé, y allí piensa que está luchando y le y da... Y ...van, van a años luz de nosotros, yo creo que van años luz de nosotros... ...totalmente... ...aquí en Twitter, en Twitter gente de Murcia... ...palmeros seguramente... Eh, ...palmeros con dos p ...decían cuando Ana entró ahí a, a ...el día de la, de la pasarela y la policía le sacó... dice ...mira, echan a la abuela ahí... ...para dar pena, para... ...sabes... ...y vamos, anda que, anda que hay que decirle a Ana, Ana... ...sí, yo, sí madre, hay que decirle a ella... Madre, ...sí, Ana. cualquier cosa, independiente que ...totalmente... Había en el barrio muchas Anas... ...hubiera en el barrio muchas Anas... ...pero no con 81 años, sino bastante más jóvenes... ...vale, y lo, y lo que el futuro es de los jóvenes... ...y lo de la carroza, que les pido perdón... ...por la carroza vergonzosa, yo no lo vi... ...porque estaba aquí, pero lo he visto después... ...la carroza que sacaron de... ...con la, con la única estelada que ellos... Y, bueno, ¿a qué cuento la, la carroza esa con, con el puiz de, de hecho, mira, de hecho, mira, yo aprovecho para comentar que en el testamento de Doña Sardina, que hay gente que dice, ah, pues mira, se ha mojado con el muro y tal. Bueno, hay una cosa que se llama bocadillo de mierda, que es pan, mete la mierda en medio, no que el, el, el, el otro día lo mencionó un, una persona aquí, eso en los, en los cursos de relaciones públicas, de, de, marketing y tal, lo suelen contar esa, así, con ese nombre, bocadillo de mierda. ...entonces vamos a ver... ...sí claro, mencionar el muro... ...porque es que si no lo menciona ...ya sería una cosa... ...pero claro, es que sería ya flagrante... ...flagrante... ...pero, pero vamos a ver... ...¿qué pinta? ...¿qué pinta? decir, que en Cataluña... ...no se embiste... ...y que aquí los hombres se embisten por los pies... ...o sea, hay una parte, hay un párrafo que va así... ...le dedican dos párrafos a, a Cataluña... En, en, ...en algo que es murciano... Que se, ...que se habla desde la puerta... ...desde el balcón del ayuntamiento no pinta nada. Entonces, entonces, lo que digan del muro en el testamento de la sardina no tiene sentido. ¿Me explico? Normalmente, normalmente, mira, esto no, usted, esto nos debe quedar claro que los estafadores, cuando quieren estafar una vez, seducen una vez. Cuando quieren estafar repetidamente, seducen repetidamente. Entonces, a mí, una vez me pueden engañar. ...pero más veces no... ...entonces tú lees el Testamento de la Sardina... ...en condiciones... ...y sobre todo cuando se estaba escuchando... ...y tú veías que había párrafos... ...que dice bueno... ...ni funifa. ...párrafos que no pintan nada... ...como lo de Cataluña... ...y luego... ...lo del muro que... ...hay que rendirle esplentesía... ...pero si es que... ...si es que tenía que haber sido protagonista... ...si es que ahí tenía que haber sido protagonista... decir... ...estamos aquí celebrando... ...y si toda la gente que estamos aquí... ...estuviéramos... ...en las vías... ...el muro no nos partía en la ciudad... ...y la gente... ...ahí aplaudiendo... ...masivamente... ...el que no quiere su ciudad partida... ...la gente gritando no queremos muro ...y lágrimas de Doña Sardina... ...y el alcalde ahí muerto de, de la vergüenza... ...eso es lo que tenía que haber pasado... ...pero en un parracillo de nada... ...después de mencionar a Budemón, no sé qué... ...eso... ...hay gente que dice... ...ah muy bien, qué valiente... ...valiente... ...valiente... Eh, valiente... Nada. vale es, Ojo, lo, lo digo yo, ¿eh? Yo ahora os invito a que leáis de nuevo... El, el, ...el testamento de Doña Sardina... ...que lo leáis, con calma. ¿Sabes? Claro. No, no, pues... ...allí lo dijeron, no, no, lo dijeron. Y la gente, ah, pues muy bien, y se aplaudió. Pero también las cosas depende ...dónde se digan, cuándo se diga ...y en el contexto que se diga ¿sabes? Si tú dices... Eh, medio kilo de patata, 5 kilos de zanahoria, dos kilos de cebolla, eh, te quiero mucho, mm, eh, dos kilos de arroz, mm, te quiero, te dos pimientos, pues, y la gente, ¡ay, me has dicho te quiero mucho! Te quiero, ay", ¿Sabes? Pues no pinta nada, comprende lo que te quiero decir. Hay un poco sentimiento. ¿Sabes? Entonces, mm, no tenemos que ser tan ingenuos y nos tenemos que quedar es que así, es que por ejemplo las personas eh, en un... ...en el acoso... Eh, ...o por ejemplo en la violencia machista... ...primero está la violencia... ...luego está... El, ...ay perdóname... ...y antes de eso estuvo la seducción... ...¿sabes?... ...entonces aquí no nos sirve un seducirnos... ...y luego en el peor de los casos... ...discúlpame que no quería decir eso... ...bueno aunque ahora de hecho... ...ni se disculpa... ...ahora encima criminalizan. ...entonces el testamento... ...el testamento... ...en mi opinión... ...y quiero que lo veáis ¿eh? ...otra vez que lo leáis con calma... ¿Eh? Es un rollazo impresionante. Vamos a ver. El Pero por eso, por eso, una. A ver. No, no, no, no. Claro, pues, cuando dice una barbaridad, ¿eh? luego, por más que diga otras cosas, no, no compensa. Es que eso de la ley de la compensación, eso no puede ser. O sea, alguien no te puede dar dos bofetadas, y luego un beso y decir, mira, me ha dado un beso. ¿Sabes? Es que me quiere. Exactamente. Eso es. Y así no tendrás que pedirme perdón. Si no me da el punto bien, no me tienes que dar Lo del entierro fue una vergüenza. Y eso sí que están de acuerdo la gente más digna de Murcia. La, la carroza ahí con Pudemón. Eh, bueno, o sea, con Pudemón. Con, con la parodia asquerosa de riéndose y burlándose de otra gente. ¿Qué es si eso? ¿Es una fiesta de interés turístico internacional? Eh? ¿Qué pinta? Oye, si quieres crear una carroza internacional, Búrlate... Búrlate del presidente francés, a, a ver si tienes cuyón ahí, búrlate, búrlate de, de la Merkel, a ver si tienes cuyón, búrlate de la Merkel, a que no te burlas de la Merkel. ¿No tienes gente en tu partido aquí para burlarte de tu partido? Búrlate del máster de, de Cifuentes, ¿por qué no, por, ¿por no pones una carroza eh, fabricando máster gratuito? Por la, ¿no? Pues tampoco tiene sentido, tampoco tiene sentido, porque, porque no es un carnaval. Es un desfile internacional, ¿no? Nada no sé así en concreto. Yo que... ¿Eh? Sí, cuenta, no, es no, que, nunca... digo, falla, no, no. Sí, sí. La falla sí, la falla normalmente suelen llevar algún... Sí. Exactamente, así. Pero, sí. Pero ahí en las carrozas, con un perfil de... Luz, ah, de color, no sé qué, la carroza no se no acaba para, para, para, para nada. Para nada. Y más, y más que esto es una fiesta donde hay muchísimos niños, muchísimas niñas, claro. y van a aplaudir, pues, también lo que salga. O sea, le, claro, luego sacan la foto, los no, murcianos aplaudiendo, ¿no? Los murcianos aplauden lo que sale. Es que para que los murcianos piten eso... ...debemos tener todo un nivel de educación... ...que estamos años luz de eso. No sé, aquí estamos haciendo una pequeña editorial... ...pero eh, compartida... ...pero yo creo que nos tenemos que mojar... ...que la gente también nos quiere escuchar... ...y yo pues... ...como todos el días estoy tan cansado... ...pues cuando tengo que hablar también aprovecho... ...por aquí un poquito, ¿sabes? El día estoy reventado, a veces me dice... ...esta mañana, yo pido disculpas a la gente que... que, que que por Twitter no le respondo, que no le respondo en Facebook, o sea, estoy, estoy reventadísimo, ¿eh? Y cada vez se me escapan más, porque son más mensajes, son gente que más me sigue, y a mí me gusta escuchar, me gusta leer y no puedo. Entonces, lo que recuerdo, lo voy di diciendo por aquí, voy leyendo también al algunos comentarios, pero sobre todo decir que ha sido una vergüenza, que la dignidad estaba al otro lado del muro, la dignidad estaba aquí, ¿eh? Y que... Yo mañana os preguntaré de nuevo sobre el testamento de Doña Sardina. Leedlo con calma. Si tenéis que leerlo, mira, en, no se sé, entregue párrafo, segundo, tercero, un café o, o dos, o va a hacer falta. También os lo digo, ¿eh? Fue un rollazo impresionante. A ver si no ha dejado Doña Sardina algo en el testamento? el testamento, sí. A ver a quién dejó la pasarela. Y ojo, ¿eh? Ojo, yo no conozco a yo no conozco a Doña Sardina, a la. ¿Eh? No. No, no, yo, ¿sí? sí. ¿Es de aquí del barrio? Yo no la conozco, yo hablo, yo hablo del discurso. El discurso. El tenía una tienda aquí en Santa Rosa, Ajá. una tienda de comestibles que ahora la, la, la pasaron a otras familias. Sí, pero claro, no han tenido no mucho. Una persona que es de aquí del barrio que podía haber aprovechado el momento, ¿no? Sí. Que, vamos. No, Como La pasarela no, no, sí. la, no, la, no la pondrán en mi barrio. Bueno. Sí, no, o algo muro, así. Dijo, lo, lo, lo, sí, pero. El muro. El, muro no el, muro no el muro no será en mi sí. barrio. Pero eso, pero eso, mira. Sujétame el micro. No, no. Ver, mira, ver, espérate. Sujeta la cámara. Por eso, tú un día pasas por el ay ayuntamiento y dices muro, muro, <coughs> muro, así, y pasa, y ya has dicho más que lo del sí, testamento. Es, es probable que se viera en la obligación es que, de que nombrar, pero no como una crítica de nada, sino siempre vamos a decirlo. Claro, es como quedar bien sí. ante eso, eso es que, eso es, quedar bien con todo el mundo. La persona que escribió eso, que no sabemos quién es. Exacto, ¿Eh? que Yo, quién será, otra cosa, vete a saber, ¿no? ...también parece que dijo algo del aeropuerto... ...a favor, que, que va a ver, sí, claro, claro, claro, claro, que va a funcionar... ...ah, yo quería que era una crítica, Ay, si es que no lo oí, no estaba dentro de... ...por eso te digo yo, por eso te digo yo... ...no, no, eso no... ...ah, yo el aeropuerto quería que era una crítica, te prometo, no me enteré, entonces... ...tenemos que leerlo, tenemos que leerlo... Beniajá, ...la piscina de Beniajá también, también la nombró, la piscina de Beniajá... ...¿sí? sí, sí. ¿Sí? ¿cuándo iba a estar la piscina? ...la piscina de Beniajá... ...pero eso, por ejemplo, la piscina de Beniajá fue el final... ¿Y cuándo iba a estar? La persona venía, a ja, venir o sea, que es para darle importancia. Venga, fin de más. ¿Dónde vemos todos los días? En las vías, en las vías. La vía. vía. ¿Dónde nos lo vemos? Lo vemos todos los días? En las vías, en las vías. ¿Y dónde lo vemos todos los días? En la vía, en la vía. Hasta, hasta nieve. Hasta mañana. Fin de más, nieve. Por eso digo que cuando uno... Madre mía, nieve, nieve... nieve ¿Y quién lo acompaña toda la noche? ¿En la vía. ¿En las vías? La policía, la, la policía. policía. Ahí está, Nieves. Di que sí, claro que sí, nieve. ¿Dónde está la Carmen? Eso, ¿dónde está Carmen? Ahí, Francisca. Sí, Carmen está allí cociendo también. Hay diferentes grupos que están cociendo secosique, aquí las mujeres. Bueno, Mari Carmen, hasta mañana. Pues eso, que prestarle atención al discurso. Cuando, claro, si tú acabas dándole más importancia a una piscina que a un muro, las cosas no cuadran. ¿Me explico? Entonces no es cuestión de, de lo que se menciona, es ¿eh? cómo se menciona, dónde se menciona y qué hay alrededor, ¿sabes? Entonces, el ¿discurso o... No. Sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que como no somos del todo críticos, ¿sabes? Pues entonces, eh, pero hay que ser críticos. Decía José María García, un periodista, periodista, ¿no? Evidentemente, más gente conocido, decía que el halago debilita. Claro, es así. Cuando alguien te quiere eh, oh, robar, te halaga, eh, te seduce, ¿no? Y tiquitri, ¿no? Entonces, el halago debilita. Entonces, cuidado con los halagos. Que el halago... Si te halagas mucho, pues dejas de esforzarte también, si estás estudiando mal. Sí está, eh, siempre hay que ser un poco crítico, aunque sea un poquito, para que te esfuercen más, para que te sigas esforzando. Hay que, hay, que hay que reconocer... Carmen, ¿qué? Bueno. No Tenía ganas. Quitemos, sí. ganas de Tenía ganas de poner la sirena. que viene de Que suba por la pasarela. Suba por la pasarela. Sí. Eh, eh, a la gente que, que pasaba por aquí del entierro, el año que viene si no luchan, tendrán que subir los juguetes. Ya lo estuvimos comentando cuando vimos pasar tanta gente aquí de golpe. De vamos a ver el año que viene si se, si se quejan, si pasan igual, ¿verdad? Imagínate toda la gente pasando del desfile para acá. Si tuviese toda esa gente aquí cada noche... Pero, pero eran miles de personas con niños, con carricoches, con... Yo no sé cómo van a pasar. Se va a se va, esto se va a bloquear. se te decir esta mañana que además he hecho unos jalones que como tengas más de un 40 de zapatos se te queda afuera. Se lo he escuchado a alguien, no se sé, ha sido... ...eso es peligrosísimo... Dice, ...o sea, ...dicen que los obreros cuando están ahí, ¿no?... Sí, sí, sí. ...han mirado, han mirado y que el escalón sí, sí, sí. Es, para es, para es es corto... ...es corto... porque tú andas ...y en el tacón no lo pones bien y te, y te puedes caer, ¿sabes?... ...yo no sé por... ...cuando vas plano, medio seguro... ...pero con tacón, te confías y te caes para atrás... ...o sea, ¿tú no qué pasa? ...como se la llama, ¿no?... ...la pasarela de la muerte... ...la ballesta... ...si paga, o sea, pasa algo, el paga el ayuntamiento... ...pero ¿quién, lo paga, quién paga con los impuestos nuestros?... Por lo cual, siempre, siempre... La desgracia la sufre la gente, la paga la gente, se la toda con la dinero, gente. Se con ah, tu dinero. Y aquí hay vídeos de, de los vecinos mostrando las chapuzas que están haciendo. Si un día hubiera un problema, seguro que van a, a buscar al obrero, a localizarlo. Tal obrero estaba allí a tal hora, a tal día, lo hizo mal, ¡pum! Condenado. Que luego los obreros que, tengan, también, que tomen nota... Que luego la culpa siempre es del maquinista, la culpa es del conductor del bus, la culpa es del camionero, la culpa siempre, ¿sabes? No es de la empresa, ni del ayuntamiento, ni de nada. Ojo los obreros, que, que si alguno hace objeción de, de conciencia, mmm, igual hasta le va a venir bien, porque luego un día va a venir a madre mía. Venga, muy bien. Nos avisan de que van a abrir al tráfico, nos ponemos en la acera. Sí, nos ponemos en la cera, en la cera no vaya a ser que nos den cera. ¿sabes? Sí, sí sí, eh. sí, sí, vamos para la cera que no queremos cera. Yo me marcho, que todavía no he cenado, tengo mucho hambre, mañana madrugo mucho y me esperan muchas horas de trabajo seguidas. Tenemos que aprender la, la técnica de, de mi hermano, porque mi hermano, pues no sé, la, la, la que tenga, que siempre come. Siempre que viene, come. Él debe tener alguna técnica especial que viene a las vías y siempre come. Porque yo no como nada más que un puñadito de pipa y poco más. Ojo, yo pasarán los años y yo no podré asociar el sabor de las pipas a esta protesta. Porque yo soy de los que más hablo. No, no, no, no soy de los que más hablo, porque aquí estáis, estamos todos aquí cascando. ¿sabes? Pero soy de los que menos come pipa, Porque yo no sé aquí cómo lo hacéis, que respiráis, coméis y habláis y escucháis yo no sé ya la ves cantar. Eh, cantar también cantando claro, no, no, no, así es ¿eh? un proceso no un problema, ¿no? yo no puedo yo ya el sí. micrófono la cámara y todo y no puedo sí. Las ya, que esto ya totalmente, totalmente. Yo digo, llegará el día que la gente diga sí ese olor a la pipa, a la pipa. De, de girasol ese sabor y yo diré pues yo estaba allí yo juro que yo no tengo no, no tengo eso yo el suelo el suelo sí el suelo de pipa sí que por cierto el, no, no, ¿el qué? ¿Aquí? Ah, pero ojo, el sábado, por lo visto, quiero que me lo confirme alguien... Es que, ¿sabéis si quitaron el sábado de aquí los contenedores? Sí, los quitaron, antes de que se esperaban, no sé, cualquier barbaridad, de que se prendieran fuego. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no hubieron contenedores, no hubieron contenedores en toda la orilleta, sí, sí, sí. El sábado estábamos aquí grabando al final, estábamos retransmitiendo y veíamos a la gente con bolsa y recogiendo toda la basura. Y entonces de, dijo, no sé fue, Antonio, fue que dijo, va a quedar esta calle más limpia que, le, que las calles de Murcia por, tras el entierro de la Sardina. Pero es que luego me enteré que ni siquiera habían contenedores. Es decir, la gente iba recogiendo la basura, la gente de aquí, dejando la calle lo más limpia posible y no tenía ni siquiera un lugar donde tirar el contenedor, donde tirar la basura. Y las otras sí, sí, sí. calles quedaron hechas una porquería, que he visto imágenes, sí, sí, sí. en este caso las imágenes eran del, sí, sí. de ahora Murcia. Alfonso no sé, sí, pero, pero, pero digo, que la publicó, que la publicó fue ahora Murcia, por citar la fuente, de Alfonso X sabio. Una guarrada de mucho cuidado. Y da igual que sean procesiones, que bando de la huerta, que entierro de la sardina. Queda, un, queda asquerosísimo. he dicho que eso es de ser cerdo nada más. Da igual que sea el bando de la huerta, el entierro de la sardina, lo que sea, de ser marrano. A mí eso me recuerda a cuando decíamos de recoger las cacas de los perros y te miraban mal, ¿sabes? Y ahora... Te miran mal cuando dices que hay que dejar las calles limpias después de una de una fiesta. Claro, claro. Aquí quedan pipas. ¿eh? Mira, Tenemos vamos que. Vamos una aspiradora, no Toda nos le... la familia, y además nos juntamos este este martes pasado, nos juntamos más de 30 personas. Ponemos nuestro tambaliche en un parque. Tú puedes ir después y no verás nada. Absolutamente nada. Llevamos nuestras bolsas grandes, echamos todo lo que. Vamos a ver, lo que no se puede permitir es que tú vayas tirando las cosas por el medio de la ciudad. Eso de ser marrano, no ser cívico. ...de agua que tenemos en fiesta... ...es que es exactamente igual... Pero además ...es que no es un poco... ...es que las imágenes que he visto... No, no, si he visto ...y, y aparte que, que yo en, en, la, en, en las procesiones... ...yo también tengo alguna que otra foto... ...y las procesiones igual... La ranada, ...absoluto no sé, eh... No. ...luego está la procesión... ...o el desfile... ...y luego está la procesión y el desfile... ...de los que limpian... ...que van ahí por un lado uh, para dejarlo... ...pero es asqueroso, es asquerosísimo eh... ...la gente puede permitirse el lujo de tomarse la cerveza... ...tirarla, de tomarse no sé qué, y tirarlo... Ahora, también te digo una cosa, el ayuntamiento hace campaña, no sean marrano, ¿vale? Ponme la verdad con... es que no pone mucha eh, ¿eh? Sí. Llena. papeleras Yo hay veces que salgo y voy con un papel en la mano buscando una papelera, porque a mí no me gusta tirar los papeles al suelo, ni muchísimo menos. Llevo el coche lleno de papeles, pero yo no tiraré nunca un papel ni por la ventana ni nada de la, del coche. Y, y un señor me vio que iba buscando un contenedor y cuando lo eché en el contenedor me dijo... Ole, hombre, si todo el mundo hiciera lo mismo, digo, lo yo, es que en mi casa no uso un pañuelo y lo tiro al suelo. Entonces, si no lo hago en mi casa, no lo tengo por qué hacer aquí. En Murcia, en la casa ¿En de todo. También en mi casa, ¿no? Entonces, eso de ese cerdo, nada más. Es una persona que no... no sé. Pedimos perdón a los cerdos, a los por, los la, cerdos. por la comparación. Bueno, peor todavía. <risa> Encima lo hemos matado. Rosa ya, para disculparle, <risa> le dice, no me importa que seas cochino o no, va a acabar muerto. Eh, Pedimos ¿Qué doblemente ¿qué perdón a los cerdos y a las viudas de, y a los viudos de los animales, ah, de los cerdos que matan. Pijo, canta que... ¿No viste también el reportaje que fue de Salvador, no? También cómo tratan en, en algunas granjas. Ah, sí, granja. sí, sí, tremendo. Cuidado, tremendo. No compre, Venga. Yo también me tengo aquí. Venga. Oye. La gente se piensa que no hace no, no, no, no, La gente trabaja también. La gente trabaja. ¿Y se, ¿no? se, pi se, pi ¿no? se piensa que, so que son unos desocupados los que están aquí. Yo a las seis de mañana me toca levantarme. levantar. Seguro que por ahí en, eh, fuera no piensan eso, no admiran exactamente. Pues sí. muchas mucha gracias. Cuando paséis aquí el coche de policía podéis volver a recordar lo de antes y a volver a reírse, venga. <risa> muy bueno, muy bueno. <risa> Antes no, no vaya a ser es que haya multa. No, no, no, no. No, yo lo Espera, Venga, venga, hasta luego. Eh, mira, espera, espera, espera. aquí... Eh... Agarra eso. Toma, ¿y esto? ¿El foco? Eh, ah, no, quiere el. Espérate. Si sí, me un intento una foto, pero no eh... Así que. Espera, sujeta este momento. lo no tiene apagado, creo. Sí. Espérate, vamos para allá. Vamos para acá un momento, acompáñanos. Bueno, fina, vamos a ver que no nos atropelle, que ya nos vamos. Saludos Luismi. Hola. ¿Qué? Todavía, a ver, nos, nos comentas la última novedad de la acampada, cómo está la situación por allí. Pues nada, estamos ah, ya de red. Ah. Espérate, viene gente. Vamos a ponernos ah, en, una, en, un, en un punto que no que dejemos pasar a, a la gente. Toma, Intentos Joder. fallidos. Pues nada, estamos ya de recogida, tenemos previsto que a lo largo de la semana que viene con muy tarde a mediados ya lo tengamos todo recogido, todo trasladado y nosotros pues estemos en nuestro nuevo destino, poco más os puedo decir ¿Nuestro nuevo destino que os han llamado de otras ciudades a montar ahí otra acampada? muchas propuestas muy interesantes, lo que pasa es que ahora mismo ha cuajado una y que es la que nos vamos a centrar y en breve, sí, a lo largo de la semana que viene probablemente mañana tenemos una reunión para cerrarla y, y allí hablaremos y veremos a ver la viabilidad del proyecto pero parece que sí que, que es bastante viable es decir, que va a haber o, o, la gente de la acampada va a estar luchando en algún sitio en frente, no vamos a otro frente de luchar, pues no quiero adelantar nada hasta... Noches, no voy a adelantar nada hasta que no sea una cosa ya cerrada y segura. Vale, pero es que mucha gente estaba preguntando, estaba diciendo oye y el tema de la acampada cómo está, pasate por allí, qué sabes de ello y entonces pues eh, ...estaban pendientes de si continuaba aquí o no, o en otro lugar... ...bueno, en los próximos días nos comentarás... Sí, ...hacia dónde... Cosas. ...sí, de hecho, cuando ya el proyecto sea oficial y se puede hacer público... ...pues incluso convocaremos a medios de comunicación y avisaremos para que... ...para comunicarlo y hablar en extensión del mismo... ...ahora mismo no puedo adelantar nada porque... ...hasta que no esté todo cerrado y todo bien atado... ...pues no quiero no quiero adelantar acontecimientos... Pero bueno, pero sí que en breve os mantendremos completamente informados. Sobre ti, ti Cecilio, que siempre ha sido un incondicional nuestro y ha transmitido aquí todos no. los devenires y acontecimientos, todas la gloria <ríe> de la acampada. Y... Aquí lo que tenéis es el micrófono para decir libremente lo que queráis. Sí. ¿no? Eso es... Hombre, lo que es cierto es que nos vamos porque al final en estos últimos tiempos nos hemos visto muy solos, muy abandonados y, y con muy poco apoyo. Entonces también, eso por un lado, y por otro lado porque también vemos que aquí ya la pasarela está prácticamente terminada, el muro está llegando y vemos que la gente, cada vez viene menos gente y la gente viene con menos ganas de luchar, sino simplemente se ha convertido en una reunión diaria donde la gente, pues, eh, no sé, es una cita social, una cita vecinal, la cual pues, la gente se reúne ya por, por, por inercia o por costumbre, pero yo no veo aquí ni, ni, ni ganas de luchar, ni ganas de impedir esto, sino simplemente la gente se ha convertido en mero observadores. ...entonces yo ese papel creo que no me corresponde a mí... ...no soy observador de las Naciones Unidas... ...yo venía aquí a luchar y veo que la lucha ya no existe... ...con lo cual es uno de los motivos por los que hemos decidido también... ...que debemos irnos a otro frente donde verdaderamente exista una lucha... ...real y efectiva. Bueno, yo tengo la esperanza de que hay muchos tipos de luchas... ...hay, las luchas tiene es como el agua... ...busca siempre el camino para, para, para continuar... Eh, a veces el, el agua tiene un torrente... ...a veces el agua es una gota... ...pero mientras haya humedad, hay esperanza... ...y aquí yo creo que, que el esfuerzo de estar continuamente... ...porque no deja de ser también un esfuerzo... ...el venir todos los días, eh, es algo que hay que agradecer. Sí, es que agradecer y valorar, pero aquí estas huellas son muy mansa ...entonces el agua en mansa, pues eso genera humedad... ...y la humedad solamente genera dolencia ...y yo aquí veo mucha gente con muchas dolencias... ...pero con poca ganas y con pocas fuerzas para... ...con muchas dolencias pues, porque le duele hasta el alma... ...porque ver esto es... Es que a quien vea esto y no le duele hasta el alma, es, vamos, es que no tiene no es humano, porque lo que viene a hacer aquí es una monstruosidad, es un atentado contra los derechos humanos y los derechos más básicos del, del, del ciudadano, ¿no? del, de, de cualquier persona, no, un atentado contra la dignidad no, de cualquier persona pero sí que es cierto que la gente pues eso se limita a lamentarse y a compadecerse y no va más allá, entonces esto me recuerda a un tipo de funeral, no sé, un funeral en el cual se ha muerto y el, y todo el mundo pues se lamenta, lo echan de menos, pero ya nadie, no se puede hacer nada ya, por... Yo ahí echan me... de menos la lucha, sí. echan de menos el funeral de la lucha, entonces todo es como cuando se muere alguien que la gente del mundo se lamenta y dice ¿qué podemos haber hecho? Pues no, pues ya se han muerto ya no... Lo que está claro es que lo que está claro no es sé, que quien sí. está, claro está haciendo el muro, quien está haciendo la pasarela Sabe también de qué manera hacerlo, para que agotar a la gente, para porque a ver, cuando comienzan a hacer la obra y la aceleran, traen a cientos de policías, es decir, saben cómo hacerlo, saben cómo hacerlo. Trajeron a la policía con sus fusiles para amedrentar a la, a, a la gente y atemorizarla, que era, era era básicamente para eso, porque luego ya lo guardaron el, el arma y ya está. Entonces, eh, hay que comprender que es, claro. es una lucha muy, muy difícil y aún así, aún así. ...yo sí que confío que mientras la gente no esté en su casa... ...mientras la gente no esté en su casa... ...mientras la gente salga a la calle... Eh, ...porque al final sabes qué pasa también, Luzmi... ...que nos acostumbramos a ver algo y pedimos... ...algo diferente... ...pero nos acostumbramos a algo que ya es histórico... ...que es insólito, que es que la gente... ...acuda a la calle todos los días... ...eso es insólito, eso es, eso es un hito histórico... ...y ahora... ...yo confío... No, eh, no hago una secuencia lineal de lo que va a pasar. No puedo pronosticar linealmente, pero yo sé que, o sea, yo confío en que la gente, la gente lo va a conseguir. La gente, lo va a... cómo no lo sé, cuándo tampoco. El final lo sé. Me falta saber la cantidad de los capítulos. Y yo te doy las gracias por todo el tiempo que le has dedicado ahí... A la, ...a la acampada... ...y por todo lo que vayas a hacer posteriormente... ...porque siempre estás luchando en muchos en muchos lugares... ...y te lo agradezco, ¿vale Luis? Yo agradezco también la difusión que en todo momento nos has dado... ...el apoyo... ...y como ha sido, como he dicho, un incondicional de nuestro proyecto... ...y siempre pues has dado difusión a todas nuestras cuestiones... ...planteamientos y, y a la lucha que desde ahí hemos querido... ...hemos querido mantener en todo momento... ...y sí que es cierto, yo... Me voy eso con, con, con, con ilusión, pero no proyecto que me voy con tristeza porque sí que es cierto que como tú comentas que la gente sale a la calle, pero la gente puede salir a muchas cosas, a pillar un costipado, a pillar un resfriado o simplemente a departir sobre el día a día. Pero yo creo que eso ahora mismo no es lo que esto, lo que esta lucha necesita. Pero bueno, son visiones diferentes. El tiempo y la historia dirá si finalmente cuál era la mejor forma o no si se pone algún día en práctica. Yo lo que veo es que esto crece y que esto es imparable. Yo creo que igual no se va a hacer de la mejor forma, pero se va a lograr. Porque la mejor forma siempre acaba siendo una ugronía, ¿no? El que hubiera pasado sí, y nunca lo llegamos a saber. Pero yo sí que confío que igual no en el tiempo, en, en el menor tiempo posible, de la mejor forma posible. ...con la cantidad menos de daños causados posible, ...porque está causando muchísimos daños a gente... ...ya a gente que ha fallecido y que no lo podrá ver... ...hay gente que durante estos meses ya ha fallecido... ...y que no podrá ver si esto se logra... ...pero mi confianza en la gente... ...absoluta... ...y lo vamos a lograr... ...nadie pensaba tantísimos días y lo vamos a lograr... ...no sé si yo estaré tampoco... ...para retransmitirlo, para contarlo, para vivirlo... ...no lo sé, no sé cuándo será... ...aquí no podemos saber nunca... ...dónde vamos a estar el próximo día... ...pero, Luis Mí... No, ...sí, yo, di un si sí se puede... ...hombre, si se puede, si se quiere... No, no, ...pero yo veo que... No, sí eh, se puede, Luis Mí... Se puede, pero, ...di un si sí eh, se puede de esos tuyos que también a veces... ...has no, dicho tú, dicho, sí tú, se, se puede... ...pero lo he dicho, pero cuando he visto a la gente queriendo... ...pero aquí veo que la gente... ...es un querer... ...pero, como decirlo, un querer y no poder... ...porque... ...un querer y no poder, pero no, no... ...a ver, un claro. querer y no poder porque... ...realmente el miedo ha conseguido... El efecto, el miedo es la arma más poderosa que existe y el miedo solamente deja de ser efectiva cuando el miedo cambia de bando. Entonces aquí el miedo está en un Entonces bando. vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una sí, cosa, a vamos a hacer una cosa. Los murcianos somos muy de, ¿cómo, ¿cómo se llama aquí? llevar la contraria, me decía la sí, familia. Sí, está sí, llevando sí, la sí, contraria, ¿no? Hombre, Entonces vamos a hacer una cosa, no te has movido hasta ahora de tu casa, hay que llevarle la contraria a este hombre. Entonces este hombre va a conseguir eh, que tú te muevas solamente por llevarle la contraria a él. Eh, que, que oye, estaría bien también genial, ¿no? Claro, sí, claro, estaría claro, genial o no? Es, también, ¿eh? Claro, solamente algo, algo, pues llevar a contraria a Luismi, puedo decir. Algo festivo, pijo, eh, esto lo vamos a lograr. Esto lo vamos a lograr. Sí. Aquí, venir aquí, ¿eh? y, y, y habrá sido el último impulso de Luismi, que es eh, eh, la contraria a Luis, Luismi, también. Una aportación que no ¿Eh? la contraria a mí por cabezonería vienen aquí <ríe> y ya hacen no. algo efectivo para parar esta monstruosidad, pues me parece bien. Pero sí a lo que sea. Pero Hay no que sé. buscarnos recursos, Luismi, lo que sea. Pero hay que, en fin. hay, hay que buscar los recursos. Bueno. Muchas gracias, Luis. Me. Nada, a vosotros por, ¿Vale? por darme difusión. Nada, aquí la voz de, del pueblo de La voz del, del pueblo Venga, gracias. Venga, hasta luego, Luis Bueno, Eva bajó. Eva, que yo estoy así mirando. A veces la gente me está así mirando y dice, ¿y este qué está mirando? ¿Qué? Porque Eva ha, ha, ha, ha bajado, dime. ¿Voy yo? Sí. Ah, sí. Pues, venga, venga. Venga, venga también. Aquí vecinos que me. Bueno, eh, tú, Antonio, vas para allá. Eh, ...me lleva Antonio, es eso... ...y así te ahorra el, el viaje... ...¿sí? ...sí, venga, venga Ricardo... ...aquí los vecinos que se solidarizan también... ...llega un momento que... ...llega un momento que, que para quedarse bien... ...voy a tener que decir Jesús, ve con uno y yo ve con otro, ¿sabes? Y, y, ...y vamos los dos para casa... ...Eva, ¿qué? ...a despejarte, ¿eh? vente por aquí, vente aquí a la zona aquí... ...aquí... ...evadirme un poco... ...eh... Eva baja a evadirse, sí, molve, mol hay que evadirse, de vez en cuando, sí, sí, de una poquito, misma. Un poquito, de... Pues lo que ha dicho, yo sé, yo sé de primera mano, que hay gente política que no le hace muchísima gracia que estemos todas las noches aquí en las vías. Aunque no se haga nada tal, pero sé que molesta, pero molesta muchísimo que esté aquí tocando los huevos o los todas las noches aquí. ...y los sé de primera mano... ...es que la resistencia pasiva, igual que la violencia institucional pasiva... ...causa daño, la violencia la violencia institucional pasiva causa daño... ...la resistencia pasiva también daña a los violentos, claro sí. a los violentos institucionales... ...él dice que no, no se hace nada, pero sí se sí, hace... ...sí aquí constantemente eh. todos los días, sí se sí, hace y a ellos le jode... Y luego, además también, que al ser un punto de encuentro, aquí es donde surgen ideas, surge, idea, ¿eh? sí, sí, sí, surge y, la, y las personas luego la... Porque si no hubiera un punto de encuentro, todo lo que a ti se te ocurre en casa, le ocurre a otra persona, no se llevaría a cabo. Y aquí al final acaban surgiendo nuevas ideas que dan impulso. Sí, sí, es, Entonces sí. es importantísimo. Sí, sí, es así, sí, es que es así. Lo que pasa es que él dice que no, pero yo para mí sí, yo seguí, yo creo, pienso que se va a conseguir. No sé si ahora, mañana o dentro de X tiempo, pero yo creo que sí. También es importante que en todo, en toda lucha hayan personas que, que, que, que tengan una visión a, a, a momentos más optimista, otros a momentos más, más pesimistas para que no nos vayamos o, o unos a la, a la euforia, unos que se mantengan ahí más críticos con uno y con otro. Es decir, es muy importante todo este tipo de, de visiones que nos retroalimentan y nos hacen más fuertes, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, tiene razón, sí que tiene razón. O sea que... Yo creo que como en la acampada, se han ido, sí, han hecho todo muy bien, tal. Yo la verdad es que muy contenta y tal, pero es una pena también que se vayan. Pero bueno, si ellos han decidido así, pues todo el mundo lo respeta. Pero que diga que aquí no hace nada, yo creo que sí, se hace algo. Sí se hace. Sí, yo, a ver, cuando hablas, cuando hablas con la gente solamente el esfuerzo sí. personal que hace la gente para venir para acá, yo eso que hay que yo, valorarlo, ¿no? Yo antes venía todas las noches ahora me ahora vengo cuando puedo y cuando me va un poco. Pero yo intento venir. El día, el día de cuando menos los catalanes, no pude venir el sábado por la noche, digo, pero vine el domingo porque me encanta, me encanta todas esas cosas y me encanta. Ay, soy una buena luchadora. Así que a mí me, me gusta y me gusta venir aquí. Y te lo pasas bien porque conoces gente y ya, ya es como una gran familia. Yo cuando, siempre he dicho, si alguna vez se hace esto. Eh, yo espero que toda la gente que se ha movido aquí y que quede, pues, aunque sea una vez al mes, para celebrarlo y pasarlo bien. Y yo espero eso. No, y, que, y que luego también, cuando camines por la calle, ya no encuentras gente desconocida. Eh, encuentras gente conocida. Aquí, vas por Murcia, por el centro, y te saludan. Y dicen, Ay, de las vías. de <risa> la las vías. Es verdad, es que así, las conoces de las vías. Sí. Yo aquí hay gente yo soy de Ronda Sur y yo gente de aquí no conocía. Y ahora la encuentras y te saluda porque las ves to toda la noche casi toda la noche aquí. Aquí saludos a María Ángeles, cartera, que un día estaba en casa y no, suelo estar en casa. Y me llega, llama el timbre, Cecilio, firma aquí, y me miro así, Cecilio, claro, Cecilio, claro, si yo también voy a las vías, digo. Digo, ya tengo que sí. estar ya en casa hasta presentable siempre, ¿sabes? Sí. Y Porque mañana, es que mañana, estoy... ya nos conocemos todos aquí. Yo trabajo por la mañana en la Alberca y de repente me veo, estoy en el jardín con el criota, no sé qué, y de repente me veo a una haciendo footing con la chapa. Digo, uy, yo mira. Y luego de repente veo a otra cruzando la calle con la camiseta de soterramiento. Digo, coño, digo, mira aquí está. esto me gusta, esto me, me va gustando. Y luego, como el Mercadona no la han puesto en otro lado, me voy con el carricoche y coche, tal, y de repente me veo. Oh" otra mujer mayor pero mayor yo tendría ya unos 70 años ha sido largo con una camiseta de esa del muro y su chapa dios mira que mujer tan graciosa que ya llega ya más lejos y la mujer la ha visto porque creo que es de la perca. Yo supongo que vendrá una noche por aquí o algo ya uno siente cercanía, ¿no? Es sí, como cuando te vas si al más, extranjero si y más te más encuentras cara, a alguien que sí, habla tu sí, idioma, ¿no? Y dices, ¡ah!.. De preguntarle, oye, tú, pasa o que ya me da un poco de corte, pero sí, sí, pero es que te ve, y, yo, y yo te digo, yo he visto ya tres personas hoy esta mañana. Y da un gusto de ver... Yo he mandado una chapa, la a Matarú, una tal... Eh, quevedo Gutiérrez Rosa. Sí, quevedo. Sí, Rosa, sí. Rosa, es el nombre, Rosa. Rosa. Saludos, Rosa. Pues está, le mandé. está siempre aquí en Peri. Dijo, Sí, sí, me dijo que, que ella quería una chapa. Y yo dije, yo no ningún problema. Entonces vine, la compré y se la mandé. Y la llevo, el otro día me enseñó una foto ¿Sí? que la llevaba en el metro. Dice, mira Eva, ya estoy la chapa en el metro. Y va con su chapa por todos lados. Y da gusto. A mí, a mí, a mí la verdad. Y además y luego a mí, me preguntó otra que si podía mandar una chapa, lo que pasa que ya no sé a quién era, ya no... Pero yo no le tengo un problema de coger y mandarle una chapa. Ninguna. A mí me gusta eso que la gente se entere de cómo está aquí en Murcia y cómo las cosas están sí, porque además en este caso la chapa es un símbolo social que nos puede unir a todos ¿no? es decir, es, es, es un, una causa justa y tenga la ideología que tenga viva donde viva en el país que viva, donde sea te está identificando con una causa justa ¿no? sí, sí, es, sí, es que es sí pero bueno, cada uno como digo, hay mucha gente que ha dejado de venir porque yo qué sé uno, yo El otro día me encontré una amiga y dice: Pues oh, no, si, si ya está soterrado aquello, ya está. Digo, ya, Dios, madre mía, digo, no sé ni la mitad. Me pasa, es que, digo, ¿para qué me voy a poner a explicar? Digo, porque. Pues le me puse a explicarle, me puse tal y. De igual, a mí me da igual lo que diga Eva, digo, bueno, pues si te da igual, pues, ¿para qué te voy a contar las cosas? y una pena, es una pena. Yo, a la, veces, la gente que. Es pena, porque. O no se quieren enterar. ...o se entera y dice que les da igual... ...porque ellos viven en el otro lado... ...o a mí eso no me molesta". No, y que todavía, todavía se le sigue dando... ...demasiada credibilidad a los, a los medios de masas... ...y, sí, sí, sí. y así no va también. Sí, sí, es verdad... ...lo tengo un, una amiga que, que vive en, la, en Espinardo... ...y hablando con ella el otro día y tal... ...que sí, que pues si sí, sí ya empezaron a soterrar... uy madre mía empezaron a soterrar... Digo, ...digo, ¿cuándo empezaron a soterrar según tú?... Dice, pues el otro día, dice, pues, el otro día leí, leí en el periódico que habían empezado hace dos meses. Digo, uy, pues si están desde el día 15 de noviembre y digo que hace dos meses. Cosa así que... pero bueno. Sí, según decía, estamos enterrando a partir del de, de, de, de, día 15. Pero, pero luego también hubo una noticia en el periódico hace nada semanas que decía... Comienza el soterramiento, estamos pero si no había comenzado. Sí, hace, o sea, hace el de noviembre y ahora hace dos semanas que ha empezado ¿Cómo va a comenzar algo que ya había comenzado? Sí, Vamos a ver. Sí, bueno. ¿Cómo se conjuga ese verbo, no? Bueno, pero bueno. Ya voy ahí. cuidando Venga, si está ahí, Rubén. Pues te agradezco que, que hayáis bajado. Sí, sí, así. ¿Eh? Mira, mañana me voy a Madrid, me voy a Albacete Me voy a Albac a coger el ave allí. Porque en Alicante me sale más caro encima y me sale la hora no me no puedo no me coincide porque de Alicante, de Madrid a Alicante sale a las 7 y de Madrid a Albacete me sale a las 9 de la noche. Y además voy a una conferencia. ¿Y eso y y no hay y hay alguna otra opción más aparte de esa vía porque había un, un tren de no sé qué pero pasa que el horario no me no me, no me concordaba entonces entonces nos vamos en coche al albacete al y de allí cogemos el avión y va a Madrid es que también suena, suena un poco extraño que dice, te o sea, quieres viajar y llega un momento que no te sabes los horarios no, no... Es que horario, no por ejemplo en Alicante el horario era muy malo de Madrid hacia Alicante era muy malísimo porque el último era la... Si era a las 7, 7 y algo, 8 y algo. Y era muy malo. Y yo tengo. Y si, si tengo una conferencia a las 5 de la tarde, son 2 horas y media, 3 horas. No me da tiempo. No me da tiempo. Entonces, entonces vimos que el, el de Madrid Albacete salía a las 9 y 5. Y como persona que tú en otro momento cruzarías. O sea, te irías a Madrid en AVE. Hombre, tú, yo... tú, tú eres de las que dirías sí o sí, venga por donde venga. No, no, tiene que venir por donde tenía que venir antes, no ahora. Aquí muchas veces también critican de que, claro, hablan los que nunca van a usar el ave. No, aquí el ave es que súper caro. Es que el ave es súper caro. Es que Vamos, que 63 euros depende de la hora que tú vayas. Pero ejemplo, de Albacete nos cuesta 63 euros. ¿Tú crees que eso es normal? Pues de aquí a Madrid, pues va a ser el doble. Sí, en Granada nos dijeron que el ave de, de Estepona. ...para es Madrid o serán 130 sí, mira, eh, euros así... Sí, ahí ...hasta de una hora a tal hora... ...ahí son 63 euros... luego ya si quieres irte a otra hora... 70, ...72 euros... ...dices coño, ¿no? ...pues imagínate de aquí... ...que pasa por Alicante y luego vete a Madrid... ...pues en vez de 63 son... ...el doble... Eh, ...Rubén, este por aquí, este por aquí hombre... Ya, Bueno, oye, gracias por bajar, ¿eh? eh de nada. Para que no venga sola. Sí, sí, todos los días la, la, la, tenemos que venir a las vías, como se pueda, como se pueda, ¿eh? viene cuando puede, viene. Por eso, por eso, por eso, que Y esta es Barrio de Carmen. ¿Sí? Para, sí, tiene una tienda allí y esta viene cuando puede. Muy bien, pues... Hay que... Además, Eva, cuando, cuando, cuando, cuando se pone perico, la gente ya empieza Eva baja. Hostia, Eva baja, no es Eva Gallego, eh, Eva baja, ¿no? Sí, sí. Y ya es... Eh, que era con Eva Baja. Carismática, sí. <risa> bueno, bueno sí, Rubén, Eva, muy amable. Mañana a Madrid decíais, si ¿no? Sí, mañana llegamos a Albacete a las 11, llegamos y luego ya de vuelta una hora y media son. De Albacete aquí, una hora y media. ¿Y venir nos cuesta 126 euros? Sí. Desde Albacete. De Albacete a Madrid, en AVE Desde Murcia a Madrid. Pues imagínate desde Murcia a Madrid. Sí, la has dicho el doble. ...y además es súper caro, el ave es súper caro... ...y encima con más horas... ...bueno, pues que tengáis buen viaje... Gracias. ...y gracias por vuestras palabras... ...aquí tenéis siempre la cámara en micro, ¿eh? ...nos vemos, nos vemos el miércoles... ...venga, vuelve... ...venga, Deu, Eva, Deu, Rubén... ...bueno, pues nos vamos a despedir ya aquí... Eh, ...no sé si hay alguna pregunta por ahí que hayan hecho... A ...Antonio que haya estado atento... ¿De dónde se pueden comprar las chapas? Aquí en en, la, en, la, en en esta plaza del soterramiento, gente de la plataforma pone. ¿Vale, José Luis? Venga. ¿Esta mañana. Sí, te va. Eh, suele poner una una una mesa y ahí se pueden comprar chapas. Entonces, habría que venir para acá, es decir, no hay algo que sea un, un lugar online donde poderlo comprar, sino que Gente de la plataforma se pone ahí y, bueno, pues, porque es más, pues algo conmemorativo de esta lucha y luego, pues también, pues que sirve pero para luego poder pagar. que Me han dicho que van más de 50.000 euros en multas, pero bueno, no está está por confirmar. ¿eh? Sé que más de 40.000 seguro. El crowdfunding, que lo podéis buscar en goteo.org, goteo .org, ahí buscáis soterramiento y sale enseguida. Y, eh, la recaudación inicial era la de 30.000 euros. La última vez que lo vi iban por 16.000 y algo. Pero las multas siguen llegando. ¿eh? Cada día, yo cada día que llego a casa, veo el buzón vacío. <ríe> alivio, ¿sabes? una cosa. ¿eh? Si llega una carta y con un simbolito y tal, ya no digo si es con notificación, porque eso a la mayor parte de las veces es notificación. ¿eh? Tenemos una notificación. ¿eh? Y aquí sabemos que esta gente no te dice... Me he suscrito a tu canal de YouTube, ¿sabes? O sea, el delegado de gobierno no va a decir, Cecilio, hace un muy buen trabajo, ¿eh? Me he suscrito, entre rezo y rezo, me he suscrito a tu canal de YouTube. Ya le he enviado una invitación a, a mis compañeros, ¿eh? A Ballesta y además. No, eso eso sé yo que no, no lo hace. ¿Te, te imaginas? Hostia, digo yo, hostia, qué malo habré hecho ya, o sea, ¿eh? ¿Qué habré hecho para que, para que se me suscriba? Bueno, te aceptamos, te aceptamos, ¿eh? Entonces, la tele del pueblo y tú... ...también era el pueblo... ...el pueblo es la biodiversidad humana... Entonces, ...también tienes que estar... También. Paco... quién es Paco... Paco, Paco... Paco es el delegado de gobierno... ...paco es el que cambió el delegado de gobierno... ...por este y desde entonces la represión... ...bueno, pues eso es su, la ilusión de su vida parece ser... ¿no? ...aquí hablas con los vecinos y te lo cuentan... ...este delegado de gobierno hace unos años... ...dijo que en el 2015 la gente de Murcia nos íbamos a tomar las uvas en la Puerta del Sol en Madrid las uvas ¿eh? fin de año yendo nave y claro, desde entonces claro, 2015, ¿eh? 2016, 2017 2018 aquí las únicas aves que hay son las que se estrellan contra el muro y mueren porque bueno, el muro es transparente, entonces el ave, pájaro pum, y muere y a, a Paco ya se le conoce como Paco el uvas le digo también, pues algún día algún vecino lo ve... Eh, Paco Lugas, pues... ...es la forma... Eh, pero bueno, también a él tiene sentido del humor... ...y no se lo suele tomar mal... Eh, o sea que... ...no hay problema, ¿no?... ...pero vamos, generalmente Francisco, Paco, Paco Bernabé... ¿eh? cada uno tiene su nombre, su apellido... ...lo que hace lamentable, es indignante... ...pero bueno, es que las cosas lamentables e indignantes... ...las hacen personas que tienen nombre y apellidos también, ¿eh?... ...entonces, esa es la figura... ...y... ...por más multas que pone, además... ...lo hace así como con sarcasmo... ...pues si no se portan bien... ...van a recibir saludos nuestros... ...algo así ¿no? dijo... ...saludos, saludos es una notificación... ...con mil euros de multa, eso es un saludo... ...¿sabes? ...saludo... Eh, ...envía son mil euros... ...a, a Jesús abandonado... ...¿sabes? que lo, lo necesita... ¿Eh? ...que ayudan a la gente sin hogar... ...por ejemplo, a resetarlos ...socialmente que puedan tener un trabajo... ...pues ayuda a, a Jesús abandonado... Sí, y déjate de multas a la gente que está protestando dignamente pacíficamente pues ese es la persona una de las personas responsables de todo esto de todo esto pues personas que bueno pues el tiempo el tiempo y lo que hace la gente con el tiempo porque el tiempo no nos cura las cosas tú tienes una herida en la pierna el tiempo lo cura todo no no no lo cura si tú te cuidas la pierna si tú te la vas cuidando el tiempo cura pero si tú no cuidas, el tiempo no lo cura. Aquí el tiempo no es que lo cure. Aquí es que llevamos 210 días seguidos de protestas. Entonces lo que hacemos es lo que va a hacer que esto se cure. Que esto no haya muro. Que no haya pasarela. Y se va a lograr. No sabemos cuándo. Sabemos el final de esta serie. Que ya lleva 210 capítulos. ¿eh? Con un episodio piloto que duró 7 días. Que era la acampada. Que crearon la plataforma de... Pro aquí, detrás, al otro lado de las vías, pero no sabemos cuándo va a acabar esta, esta serie, esta serie no la verás en Netflix, ¿eh? no la verás en, en la televisión, en alguna, la van mencionando ya, pero es que esto es cada día, o sea, aquí tenéis el capítulo en directo, a este paso vamos a hacer un 24 horas, ¿eh? que si escribís comentarios por ahí y me animáis, ojo, ojo que lo hago, me estoy, de problema que estoy, que estoy teniendo para subir el vídeo del otro día, en Facebook todavía no he podido, en, en Youtube creo que está, que está ahora, son 5 horas de grabación, ¿eh? estamos poniendo ahí al límite mmm, a Youtube, Dice hay gente que dice, ah, puedes subir 10 horas de vídeo, ya, ya, pero estamos hablando de tú grabas el vídeo en Periscope, lo descargas, lo llevas a tu sitios o sea, no, ¿eh? o sea, ojo, mira aquí gente luchadora, o sea que, ojo con, con, con todo esto. Y sé si que hacer 24 horas, a mí me animáis y hacemos el 24 horas, hacemos lo que haga falta, ¿eh? Hacemos lo que haga falta. Porque además estaría incluso muy bien ver cómo por aquí pasa la gente durante el día para las compras, la, persona, la misma persona que va y viene llevando a su nieto, a su nieta al colegio, la gente que va al instituto y nos podríamos dar una buena idea de cómo afectaría la pasarela y el muro. O sea que. No descarto, no descarto hacer un día un 24 horas. Inma, ahora vamos a despedirnos. Inma Villa dice, Cecilio Incansable, gracias. Mayor Arti, de verdad, que sois unos cracks. Bueno, a, ahora me he puesto al otro lado de la cámara un poquito da vergüenza, pero ya sabéis, hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. ¿eh? Y estaba dando un poquito la carica. ¿eh? Que, que, que la vierais, pero bueno. Aquí lo importante es ver... ...la lucha, compartirla, ser partícipe y compartirla". Pablo dice, no se han planteado el impacto social, exactamente... ...el impacto social, nada, de eso no importa. importa Primero les importa el dinero, y ya ves... Eh, ...el dinero no hace, no hace personas, o sea, tú no verás, dice... ...un billete de 50 euros ha parido en el hospital materno de la Risaca... Un bebé de dos kilos, no va a encontrar eso, ¿sabes? Eso no lo va a encontrar, ¿eh? Ahora, las personas sí que hacen dinero, ¿eh? Las personas pueden crear, como ya sea de manera autónoma, en una empresa, trabajando por cuenta ajena, ¿eh? Puede obtener dinero, ¿no? Intercambio de dinero, ¿eh? Pero el dinero no hace personas y aquí hablan siempre de dinero, no hablan de las personas, hablan de dinero. Yo no he visto billetes de, de 200 euros cruzando las vías, ni de 5 euros. Yo creo que, que si echa una moneda tampoco la llega a cruzar, ¿sabes? Incluso la tendría que tirar una persona. La, los billetes no, no viajan solos tampoco. Si ¿Qué opina en Murcia de la lucha que tenemos en Cataluña por la República? Me gustaría saberlo. Pues, pues, aquí, pues como allí. Allí no tenéis gente que, que, que, que saca la bandera española, así que os dicen de todo y, y que son gente que, que si tabarnia, que si no sé qué historias, pues aquí igual, básicamente igual. O sea, es decir no hay tan no hay tanta diferencia. ...no hay tantísima diferencia... ...entonces aquí hay gente que está concienciada... ...que comprende que cuando tienes que... ...cuando tienes que, que cuando quieres que, te, que comprendan tu lucha... ...tienes que comprender tú también la lucha de, lo, de los demás... ...y hay gente que está concienciada de eso... ...y hay gente que comprende también que... Eh, ...buenas y malas personas hay en todas partes... ¿eh? ...y que de, de, en toda la ideología, en, en todos... ...entonces aquí es lo mismo... ...aquí por ejemplo si hiciéramos un paseo por Murcia... ...pues veríamos banderas españolas en, la, en las casas... Pero la gente dice, hay gente que dice, fíjate qué vergüenza que ponen bandera de España y no pone bandera de no al muro. Ya, pero es que si mira, la mayor parte de las casas no tienen bandera. Entonces, claro, vemos la bandera, lo que no vemos es la que no tiene bandera. Es que lo que no podemos crear es una bandera que diga, no pongo, no tengo bandera, ¿sabes? Eh, la gente, hay mucha gente que le da absolutamente igual. Entonces, gente en todas partes. Y no, y también hay gente buena que hace el imbécil también, ¿eh? O sea, hay gente buena que un día luego se descubre y dice, hostia, pues durante un tiempo fui estúpido sí yo mismo también o sea yo qué te que yo no cometo estupideces pues claro que cometo estupideces y un día me va a decir mira Cecilio, eso que has dicho es estúpido y yo te diré pues, mira pues muchas gracias porque uh, no me sorprende o sea soy humano o sea, eh, tampoco por cometer estupideces somos est siempre estúpidos sabes es que no es tampoco tan tan problema eh no es tan problema pero los que aquí en Murcia, ya digo, ¿eh? Hubo, el otro día, básicamente, los corruptos son los que están metiendo porquería, están infundiendo odio, y, y los demás no. Los demás, pues hay un poco de todo. los demás hay gente de... Gente de todo. ¿Vale? Pues nos despedimos. Nos despedimos con una de las imágenes de, de por aquí. Mirad. Eh... Ya nos hemos despedido en muchas ocasiones con estas imágenes, pero siempre es necesario recordarlo. Aquí los vecinos tienen su su mensaje. Mira que no hace falta leer mucho, ¿eh? pero tampoco hace falta olvidarlo. Es muy importante. Es muy importante que tengamos claro. Mira, ahora que. Antes de despedirme, que comenta Mayor Artir lo de las separaciones, los separatistas son la gente que separa a la gente esos son los separatistas la gente que separa a la gente son los separatistas no quien está a favor de, de que su pueblo forme parte de otro pueblo o que su pueblo o se independice de otro pueblo no, los separatistas son quienes separan a la gente la divide, fomentan el odio el odio entre, entre los pueblos bueno hasta aquí, mol buena A tu Tom. Nos despedimos esta mañana con un abrazo desde Murcia. Que De cielo Océan y toda la gente, ¿eh? porque los medios somos la gente. Aquí Antonio, a la cámara. Una abrazada. Murcia no se parte, comparte. Igma, Charlie, Pablo, Mayor Loli, Alejandra, Pepe José Antonio, José, Carlos Y Loli Nos vemos, eh Mañana más Ah, mira M Loli, ay, que Loli está con otra cuenta Ay, Loli, Loli Que Loli se nos hace pasar por Mariano Loli, Loli Hasta mañana Fins de más Una abrazada. Deo